que resaltaba al principio era primero la actitud de María a, a escuchar la, la palabra poner el oído en, en el plan de Dios que se haga el, el proyecto de Dios en, en cada uno y luego eh, resaltaba también un elemento eh, esencial de nosotros en relación a, a María el pueblo eh, dominicano es un pueblo mariano y hablar de la alta gracia es como hablar de la República Dominicana. En cuanto al pueblo como tal, refiriéndose a la pandemia, eh, resaltaba el elemento de la desunión como una debilidad y nos invitaba a remar juntos, porque nadie puede salvarse solo en medio de, de esta situación y creo que es un llamado muy importante porque aunque estamos cansados de, de estar encerrados de no poder salir de no poder visitar a la gente de no poder ir aquí o allá tenemos que seguir haciendo un esfuerzo más para que podamos superar este trance por el que estamos pasando ahora y sabemos que guardar la debida distancia cuando tenemos que entrar en contacto con otras personas es importantísimo y eso solo lo podremos lograr si estamos juntos haciendo todos eh, fuerzas empujando hacia una misma eh, dirección y creo que en cuanto a lo general eh, ...es el llamado más importante que hizo... ...además de... ...algunas denuncias... Eh, lo, ...lo puso... ...en el sentido positivo... ...qué interesante el enfoque que, que da... ...no simplemente denunció... ...está pasando esto, está pasando aquello... ...sino nos... ...nos aqueja... ¿no? Eh, ...decía él... Eh, cosas que... ...que nos inquietan, que nos afectan... ...como en primer lugar la situación de, de la familia, lo, los ataques ideológicos eh, contra la familia y contra la vida, eh, también la situación de pobreza, la situación económica, la violencia eh, que está eh, afectando, aunque utilizó un término que a mí no me, no me simpatiza del todo cuando hablamos de la violencia de género, eh, yo creo que la violencia es violencia sin importar que sea hembra o que sea varón. Entonces, eh, lo dejo ahí. Y no lo digo como una crítica, simplemente personalmente no me agrada el término violencia de, de género porque se ha convertido en algo ideológico. Entonces, las ideologías eh, tienden a, a dañar la cosa. Y lo, a, cierro el paréntesis y... Y creo que es un llamado, esta perspectiva positiva de la denuncia que hace Monseñor Jesús Castro es importantísimo. Otra cosa interesante, otro llamado que hizo fue el respeto, que haya respeto entre todos, que el respeto sea como la el elemento cotidiano de, de la vida del pueblo dominicano y algo que, que me llamó mucho la atención fue cuando, cuando dijo el que opta por la corrupción hace daño al pueblo, o es sea, una forma novedosa de, de presentar el tema de, de la corrupción y, y creo que tiene toda la razón quien opta por, por la corrupción en el nivel que sea, sea en un nivel alto, bajo, medio, si se puede catalogar de esa manera la, la corrupción, siempre hace daño a todos, a todos, porque el, el dinero que, que se roban algunos o que malversan algunos, deja de llegar a todos. Y finalmente, hasta donde pude escuchar antes de la interrupción que tuve lo que se refiere a la iglesia como tal hizo un llamado a la iglesia como a recordar aquellos tiempos de esta iglesia que levantó la voz para defender a, al hombre para defender al ser humano en, en el momento de, de la colonia la, la iglesia que nos enseñó a no tener miedo, que nos enseñó valores éticos y morales, una iglesia que hemos construido a raíz de, de o fundamentada en todos estos valores, los valores de, del Evangelio, una iglesia que nos ha enseñado el valor de, de la vida, y por eso invita a la iglesia a no tener miedo, a involucrarse en las cosas del de día a día de, del pueblo eh, dominicano y, y de una u otra manera eh, le está diciendo a esta iglesia levanta tu voz profética no tenga miedo y creo que es un llamado muy importante porque a veces como iglesia estamos dormiditos por ahí viendo las cosas que acontecen y como que nada eh, nos está pasando y creo que es necesario que levantemos también la voz profética y que no nos conformemos con lo poco, como decía eh, Monseñor Castro en la homilía, sino que, que vayamos, eh, no simplemente por lo mucho, eh, sino por lo que es justo, por lo necesario eh, para todos. Eh, en sentido general, creo que ha sido una homilía eh, muy buena.